Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Este, me disculpo porque estaba teniendo unos problemas técnicos. Este, entonces, eh, lamento comenzar un poquito tarde, más tarde de lo normal. Este, usualmente me gusta esperarme unos dos, tres minutitos, pero ahorita fueron seis. Eh, como les decía, eh, tuve unos pequeños problemas técnicos. Eh, alguien, una persona muy... Muy, muy linda de la iglesia me regaló una una computadora entonces este todavía le estoy ayudando algunas cositas este bueno eh, no era tanto pero tenía que reinstalar reinstalar algo y pensé que ya estaba listo pero no pero bueno no pasa nada mis hermanos estamos aquí para continuar con nuestro estudio eh, las las hace dos semanas el pastor Godoy eh, nos, nos bueno tuvimos la bendición de que él enseñara en mi lugar, eh, nosotros hemos estado, bueno, particularmente yo he estado un poquito ocupado um, en la iglesia. Eh, más que nada la semana pasada, la semana pasada fue muy, muy antepasada, más bien antepasada. Fue una semana bastante bastante dura porque pues este, tuve muchos estudios, muchas cosas que, que hacer para la iglesia, pero también, no sé si algunos de ustedes saben, pero la hermana mayor de, de, de Gaby eh, tuvo una, un tipo de embolia y este, estuvo, ha estado luchando por su vida y Gaby tuvo que ir a visitarla. y Aunque gracias a Dios parece ser que está estable, eh, pues realmente sabemos que este tipo de situaciones son muy, muy, muy serias y pueden tener consecuencias eh, pues un poquito difíciles que van a durar bastante tiempo pero obviamente nuestra confianza en el señor oren oh, oh, mucho por ella por mi cuñada este especialmente que el señor la confirme confirme su fe no sabemos si realmente es creyente ella dice que sí lo es eh, obviamente pues realmente el, el que único el único que sabe es el señor entonces este les pido por eso y bueno eh, creo que hasta ahorita es es la única eh, petición de oración sé que eh, también bueno, la, la iglesia conti continúa estando en una gran reestructuración ahí con ustedes, mis hermanos, y pues mi oración es que el Señor siga trabajando para su gloria y que continúe utilizando a los líderes, al, a los pastores, Godoy, Chavero, para, pues, para levantar esta, esta obra, ¿no? Y bueno, muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar, porque el día de hoy eh, vamos a finalizar nuestro estudio de los decretos de Dios o bien del decreto de Dios. Eh, la, hace dos semanas, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisar la clase que enseñé. Eh, eh, bueno, hablamos de la predestinación, como Dios es el que predestina, el que escoge al que está en Cristo, al que va a ser salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver cómo funciona o bien vamos a simplemente tocar lo que es la superficie de lo que es, uh, qué es lo que sucede con aquellas personas que no son salvas, ¿Qué, qué sucede con esas personas a quienes Dios no escogió para salvación. Eh, vamos a hacer vamos a revisar algunas notitas ahí, especialmente comentarios del hermano Arsis Pro, quien eh, desglosa este, este tema de una manera muy, muy clara, muy eficiente. Eh, yo honestamente, y lo digo, no lo digo por, por hacer cual, eh, algún tipo de promoción o algo así, pero todas las cosas, bueno, la mayor parte de temas eh, teológicos un poquito difíciles de entender, eh, difíciles de a veces de este, masticar, eh, yo les recomiendo mucho al hermano Sproul, porque el hermano Sproul es, el, él era teólogo, era, él era más teólogo que pastor y que incluso expositor. este era un balance muy muy bueno del hermano MacArthur. El Hermano MacArthur obviamente es más más expositor, más maestro, pero eh, el, el hermano Arceus eh, Pro es más erudito, más teólogo, más este en algunas partes un poquito más pensador eh, filosófico también, pero obviamente siempre de forma bíblica, como como muchos lo han sido a través de la historia muchos Juan Calvino, Lutero, etcétera. Entonces, este, hay temas bíblicos, hay temas teológicos, doctrinales, que son difíciles de entender. A veces nos cuesta un poquito de trabajo eh, entender o comprender algunas cosas que a veces son un poquito abstractas, que no estamos muy familiarizados. Y es por eso que aquí entran las enseñanzas de hermanos Pro, también hay otros, otros, este, otros teólogos que, que han escrito, bueno ya son de antaño, pero que se han estado traduciendo sus libros. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Gerardus Voss, que es reformado eh, ya de, se le dice, creo que los reformados de Holanda. Um, muy, muy sólido. Hay otros muy, muy buenos, pero bueno, no, no me voy a meter en detalles. Pero sí, cuando hay secciones así teológicas, creo que Sproul puede manejar estos conceptos de una manera tan sencilla y accesible que hasta cualquier persona lo puede entender. Una de las cosas que a mí me impactaban de chico, o más bien, que me gustaba de chiquito era cuando crecí, eh, mis papás ponían el estudio de la santidad de Dios, que salió, ha, ha hecho, se hicieron varios estudios de ese, uno fue allá por los sesentas, después otra vez setentas, luego otra vez en los 80s lo estuvieron así refinando. Y este, eh, la, la versión que teníamos de la Santidad de Dios ahí en la casa donde crecí, eh, mis papás la ponían ahí en español. Y a mí me encantaba, aunque era doblaje en español, porque obviamente en esa edad todavía no sabía hablar inglés, eh, este, el doblaje estaba muy, muy, muy padre porque era la voz de, un, este, de unos dobladores conocidos y se escuchaba padrísimo. Y, pero la, todo lo que decían hermanos... Pro, a pesar de que yo estaba chiquito, haber tenido como unos, ¿qué es? 7, 8 años, me, me, me permitía entender algunas cosas. Me acuerdo que enfatizaba mucho el testimonio de Martín Lutero y que Lutero esto y Lutero esto, yo decía, pero ¿por qué tan, habla tan...? ¿Quién es Lutero? Este, entonces, este, imagínense, desde esa edad ya tenía acceso a ciertas cosas que, este, que pues, no son tan sencillas de entender, entonces, para aquellos de nosotros quienes nos cuesta trabajo a veces tener algunas cosas, Archie Sproul es bastante bueno y bueno, hay otros. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos bastante material el día de hoy y vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos das. Te damos gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de venir como tu iglesia, como tu pueblo. Y podemos estudiar lo que grandes hombres de Dios, grandes hombres tuyos, han preservado y mantenido e incluso defendido con sus propias vidas a través de la historia. Señor, lo que estamos aprendiendo el día de hoy no es algo nuevo, no es algo distinto, sino es el legado que tu Hijo el Señor Jesucristo eh, dejó a los apóstoles y que a la postre dejaron a los padres de la iglesia y posteriormente a los reformadores hasta el día de hoy. Y Señor, qué, qué bendición es saber que, que podemos conocer la sana doctrina y lo que tu palabra enseña de una manera precisa, de una manera también tradicional, una buena tradición, una tradición bíblica reformada. Últimamente podemos trazar con precisión el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en, la, en, cada, en las vidas de cada uno de mis hermanos y te pido que, por favor, continúes bendiciendo sus vidas. Eh, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Confesiones de fe. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando un poco del, bueno, no un poco, el tema principal va a ser de la doble predestinación, pero más que nada acerca de qué es lo que Dios hace con los no escogidos. Vamos a ver aquí, ¿qué hay aquellos? ¿Qué hay de aquellos, perdón? ¿Qué hay de aquellas personas que no son escogidas o no son escogidos para salvación? Aquí voy a poner mi láser aquí para que se vea más, un poquito más chévere. Uh, Experimentarme aquí tantito. Ahí está. Uh, Al resto de la humanidad, en este sentido, los no escogidos para salvación, Dios le plació según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual él concede o retiene misericordia como le place para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas. Pasarlos por alto y ordenarlos a deshonra e ira por causa de sus pecados para la alabanza de su gloriosa justicia. Aquí una sección clave que podemos ver es esta parte de aquí, pasarlos por alto, pasarlos por alto. Y ahorita vamos a ver a detalle lo que estamos hablando aquí en cuanto a la doble predestinación. Esto ya lo habíamos visto hace un par de semanas, pero creo que es bueno revisarlo en caso dado de que ustedes no hayan tenido la oportunidad de revisar o bien eh, ver el estudio de hace dos semanas. No pasa nada, eh, solamente que va a haber aquí un, un par de palabritas que a lo mejor, si no se acuerdan, pues se, le, se, se les va a ser un poquito difícil de entender, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. La distorsión de la doble predestinación se ve así existe una simetría entre la elección y la reprobación. ¿A qué nos referimos con esto? Dios obra de la misma manera y de la misma manera con respecto a los elegidos y a los reprobos. Es decir, desde toda la eternidad Dios decretó a algunos para la elección y por iniciativa divina obra la fe en sus corazones y los lleva activamente a la salvación. Del mismo modo, desde toda la eternidad, Dios decreta a algunos el pecado y la condenación destinada a pecatum e interviene activamente para obrar el pecado en sus vidas, llevándolos a la condenación por iniciativa divina. En el caso de los elegidos, la regeneración es obra monergista de Dios. En el caso de los réprobos, el pecado y la degeneración son, son obra monergista de Dios. Lo que habíamos visto es que esta palabra monergista significa que todo es obra de Dios, que el ser humano no contribuye absolutamente nada. Cuando hablamos de la salvación y de la regeneración, mis hermanos, estamos conscientes que sí, la, la, genera, la regeneración, la salvación, etcétera, etcétera, todo es por obra monergista de Dios. Él es el que tiene la iniciativa, él es el que hace absolutamente todo. Ahora, será el mismo en el caso de los reprobos, bueno, vamos a ver. Dicho de otro modo, podemos establecer un paralelismo de preordinación y predestinación mediante una simetría positiva o bien activa. Podemos llamar a esto una visión positiva, positiva o activa, activa de la predestinación. Es decir, Dios interviene positiva y activamente en la vida de los elegidos para llevarlos a la salvación y del mismo modo Dios interviene positiva y activamente en la misma del réprobo para llevarlo al pecado. Obviamente la idea que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que los que tienen la vis una visión distorsionada de la doble predestinación creen, en pocas palabras, que Dios actúa de la misma manera tanto con los escogidos como los no escogidos. Ese es el detalle, que, que, la, que la obra que Dios hace en la vida del creyente se ve manifestada de forma, pues, este, similar Obviamente en un paralelo completamente opuesto, o sea, para perdición, pecado. Uno es para salvación, vida eterna, eh, santificación, obediencia, etcétera. Mientras que el otro es para perdición, desobediencia, pecado, etcétera. Entonces, hay este paralelismo con casi casi simétrico. este que eh, Ve tanto la obra de Dios en la vida del cristiano muy similar o de la misma manera que la, en la vida del que es réprobo. Espero que me estén siguiendo con lo que estoy diciendo. Y esta distorsión de la predestinación positiva, positiva, activa, activa, claramente convierte a Dios en el autor del pecado, que castiga a una persona por hacer lo que Dios, de manera monergística e irresistible, obliga al hombre a hacer. Tal punto de vista es, de hecho, un ataque monstruoso a la integridad de Dios. Esta no es la visión reformada de la predestinación, sino una caricatura burda e inexcusable de la doctrina. Tal punto de vista puede identificarse con lo que a menudo se describe vagamente como hipercalvinismo e implica una forma radical de supralapsarianismo. Tal visión de la predestinación ha sido prácticamente universal y monolíticamente rechazada por los pensadores reformados. Esto lo saqué de un artículo de la doble predestinación del de, eh, Ministerio de Ligonier. Ahora vamos a ver algunos pasajes bíblicos porque obviamente... Lo que está refutando el hermano Sproul es precisamente esa, esa postura hipercalvinista exagerada en la que prácticamente atribuye a Dios como el autor del pecado. Porque crean crea, crea, crea esto, créanlo, ¿no? mis hermanos. Yo he escuchado a hermanos cristianos decir, o no decir abierto bueno, <ríe> sí los he escuchado decir de forma abierta, algunos de forma implícita de que Dios es el autor del pecado y obviamente pues este pues es un ataque directamente a su ser, a su persona, a su santidad. Ya no podríamos decir que Dios es santo, santo, santo. Ya no podríamos decir que él es perfectamente justo, que es perfectamente recto. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera significa que Dios creó el pecado y eso sabemos que no está en la escritura, no viene en la Biblia y eso va en contra de no nada más su propia naturaleza, pero también su integridad divina. Ahora vamos a ver algunos pasajes bíblicos, particularmente uno, un pasaje bíblico que ahora sí que nos ayudará a entender de mejor manera la postura bíblica de lo que es la doble predestinación, de lo que sucede con aquellas personas quienes no fueron escogidas para salvación. Romanos 9, 14, 24. ¿Qué diremos entonces? Porque recuerden, al decir esto, eh, obviamente ya acababa de hablar acerca de Esaú, de Jacob, de que realmente Dios no escogió a Jacob porque haya visto algo bueno en él, o más bien él no rechazó a Esaú porque él sabía que iba a ser malo, sino que lo hizo simplemente como decreto divino, así de simple. De hecho, el texto, déjenme ver aquí rápidamente. Dice, ¿por esta es una palabra de promesa? Por este tiempo, hija. Ah, vea, escuchen el versículo 11 de Romanos 9. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. No fue su elección con base a lo que vio de antemano, sino a su propio beneplácito. Entonces, ahora entra Pablo con este argumento y vamos a ver algo increíble aquí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Meggenoito, la negación más fuerte del lenguaje griego. Meggenoito. O como diría un amigo, de ninguna manera. Por supuesto que no. Y vean lo que dice. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que, se corre, ni del, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó. Para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Observaciones. Veamos aquí rápidamente. ¿Quién preparó a estos vasos de ira? Bueno, la respuesta inmediata que va a venir a la mente es Dios. Ok, vamos a ver. Muy interesante porque parece ser que Dios fue el que activamente preparó a estos vasos para destrucción. Y gra gramaticalmente hablando, esta premisa es correcta. Ah, de hecho, estaba, mientras estudiaba, estaba leyendo un comentario y parece ser que uno de los padres de la iglesia que se llamaba Juan Crisóstomo entendía, bueno, creo que me estoy adelantando un poquito, ahorita se los digo. Gramaticalmente hablando, esta premisa se ve correcta, ¿no? Podríamos decir que sí. Los vasos de ira reciben una acción. ¿Y quién hace esa acción? Bueno, podríamos decir que Dios es el que está soportando su ira, entonces Él es el que los predestina o los escoge para destrucción. Ahora, no obstante, es importante observar tanto el contexto inmediato como el argumento general que Pablo enseña en esta sección. De la misma manera, el uso gramatical de Pablo es muy interesante ya que él está siendo muy cuidadoso con su argumento y lógica porque ahorita nos vamos a dar cuenta de que la manera y la forma en como la que él escribe esta, esta, esta frase, este versículo, el versículo 22 de Romanos 9, eh, se van a dar cuenta que él no está atribuyendo esta acción directamente a Dios. O sea, como que de alguna manera el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo para que lo escribiera, para que lo que él escribiera demostrara una acción doble. Yo ahorita les voy a explicar un poquito a lo que me estoy refiriendo. En primer lugar, la palabra preparó, cataritzo, catartitzo, perdón, está en la voz pasiva. Esto significa que estos vasos de ira fueron preparados para destrucción. O sea, estos vasos de ira recibieron la acción o han recibido la acción uh, de ser preparados para este juicio, para esta destrucción. Otra forma de entender esta parte es que estas personas fueron designadas para tal final. Y no obstante, otra idea que la palabra griega transmite, esta palabra katatizo, es la de poner algo o bien poner a alguien en su condición apropiada. Entregarla a esa condición a la que ya pertenecen. Creo que algunos de ustedes quienes están poniendo atención a lo mejor ya se imaginan hacia dónde vamos podríamos decir que dada la naturaleza caída del hombre, estos vasos réprobos, no escogidos para salvación fueron puestos o bien designados en su condición apropiada. Y esto es que fueron puestos o bien entregados a su propia destrucción. Y es lo que dice la confesión de fe al principio, que, esta, eh, que en, en, en pocas palabras es dejar a estos sujetos, a estas personas en su condición natural, pasarlos por alto, dejarlos ahí, eh, ahora sí que, que ellos mismos, se, se pues sí, permitir que estas personas simplemente se pierdan, <ríe> no tener ninguna iniciativa de salvarlos. Asimismo, hay un contraste y una asimetría relacionado a lo que Sproul mencionó anteriormente. Los vasos de ira, han sido pasivamente preparados para su propia destrucción, ya se los dije. Ellos reciben la acción, mientras que los vasos de honra, misericordia, fueron activamente preparados por Dios para la para gloria. Esta palabra griega cuando dice que Dios preparó a estos vasos de misericordia del versículo 23, pro tomazo, pro etoimazo es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 2.10 con relación a las buenas obras que él preparó de antemano. Entonces, para el creyente, Dios preparó de antemano su obediencia, a esas buenas obras, mientras que el reprobó sigue su naturaleza caída. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mis queridos hermanos, uh, permítanme aquí, no sé por qué. Entonces, lo, lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es muy interesante porque es una línea muy fina. De hecho, lo que sí les quería decir es, es que este padre de la iglesia, el padre de la iglesia, este, Juan Crisóstomo, eh, él, él no tomaba, este, uy, no tomaba este, este este verbo, el catartizo, uh, en voz pasiva. De hecho, él lo veía de una forma media. Eh, no me quiero No quiero ser muy nerd aquí con lo que estoy diciendo, mis hermanos, eh, no quiero nerdear, pero en, en el griego, en el lenguaje griego, hay tres voces. Es la voz activa, la voz pasiva y la voz media. La voz activa es cuando el sujeto relaciona una acción sobre el objeto. Uh, supongamos que la computadora es el objeto. Yo soy el sujeto y digo voy a romper la computadora. Yo, estoy, yo como sujeto estoy haciendo activamente la acción de romper a la computadora. Uh, la voz pasiva es cuando yo soy el objeto de algo más. A mí me destruyeron, alguien me destruyó, la computadora me destruyó. Yo fui destruido por la computadora. Y la voz media es cuando el sujeto hace una acción para sí mismo con su propio interés. Yo me destruí a mí mismo. <ríe> yo me quité la vida, por decirlo así. O sea, yo hice una acción sobre mí mismo. Yo fui el sujeto y yo fui el objeto al mismo tiempo. Juan Crisóstomo, el padre de la iglesia, decía que este verbo, catarizo, porque se utiliza un participio ahí, una palabrita que modifica el verbo principal, este, decía que ese verbo era en voz media. Entonces, cuando él, cuando Pablo dice eh, en el versículo 22, eh, que Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer no todo su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, preparados a sí mismos para destrucción así es como lo lee juan crisóstomo que para mí honestamente es puede ser una puede ser una una, una buena eh, explicación es más déjenme verlo aquí rápidamente puede ser una buena explicación a este tema que estamos viendo pero al mismo tiempo eh, Sí, no, hay ningún, no, no, no se ve alguna variante textual ni nada de eso. Uh, Preparados, no. Eh, entonces, eh, eh, el hermano Juan Crisóstomo entendió esta palabra catartizo como forma media, o sea que estos vasos de ira se prepararon a sí mismos. Puede ser, pero creo que, creo que no hay un sustento exegético y textual que realmente de sustento a a, a, lo, a las palabras de, de, del hermano no estoy diciendo que haya estado mal simplemente pues eso es una perspectiva que él tiene ahora vamos a refinar lo que estamos hablando entonces ¿cómo, cómo, cómo armonizamos esto esta asimetría se las voy a explicar les voy a explicar rápidamente y nuevamente esto es algo también eh, pues no es fácil de entender mis hermanos esto es esto es esto ahorita vamos a ver al final de la clase como dicen las confesiones de fe, que aún estos temas se deben manejar con mucho cuidado. Pongamos atención al contexto. Ok, regresemos al contexto que estamos leyendo. Pablo utiliza el ejemplo del faraón y en el texto de Éxodo podemos observar que no solo Dios fue quien endureció el corazón del faraón, sino que también él mismo se endureció, el faraón se endureció su propio corazón. Miren, vamos a ver los versículos donde dice que Dios endureció el corazón del faraón. Éxodo 4.21, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a su pueblo. Luego más adelante en Éxodo 7.3 y después en el 13 dice, pero yo endureceré el corazón del Faraón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, pero el corazón de Faraón... Se endureció y no los escuchó tal y como el Señor lo había dicho. Ahora, vean, Éxodo 8.32, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no, dejalo, no dejó salir a su pueblo, al pueblo. Luego en Éxodo 9, 34, 35. pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos, y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal y como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces, como podemos observar, observar aquí, mis hermanos, vemos una, no es, no es simplemente Dios el que está obrando en el, el, en el endurecimiento del corazón del faraón, sino que es Dios, pero también al mismo tiempo, eh, en la manera en cómo Dios pasa por alto su gracia común y cómo permite que el faraón, eh, se endurezca a sí mismo, o sea, que él endurezca su corazón, vemos que es tanto Dios, permitiendo que esta persona sea reprobada, y también el faraón, ahora sí que revolcándose en su propio pecado, es por eso, es por eso que dice que pecó otra vez, ¿por qué? Porque estaba atentando en contra del Dios de Israel, entonces, es como que, como que Dios decreta de forma pasiva, entregarlos, dejarlos que ellos solitos, ellos solitos, se van a, como, como no sé cuántos de ustedes han visto esas películas donde, donde los malos están tratando algo en contra de los buenos, y al final los malos siempre terminan matándose entre entre ellos solos. No sé si han, han visto eso, yo, siento, yo creo que muchos de nosotros hemos visto películas así o programas, ¿no? Eh, donde donde eh, a veces este dice que algunas frases se repiten bueno se están repitiendo algunas frases ni modo déjenme, déjenme aquí este la verdad no sé por qué, qué le pasa a mi, a mi computadora lo siento eh, bueno si se repite algo bueno lo pueden volver a ver pero no pasa nada entonces lo que estoy diciendo mis hermanos es que este como quien dice bueno no como quien dice Dios simplemente es retira su gracia como ahorita te lo vamos a ver y permite que los malvados los impíos se echen la soga al cuello esa es esa es la esa es la manera en cómo Dios se deshace de los no escogidos pero aún así él preserva su propia integridad espero que esto tenga sentido mis hermanos entonces quién preparó a los vasos de ira aquí observamos una acción sinergista en la que tanto Dios actúa como el hombre, porque a diferencia, tú como ser humano no puedes hacer absolutamente nada para salvarte, para creer, necesitas que Dios obre en tu vida porque tu naturaleza es caída, está perdida, pero en el caso de los réprobos, de los no escogidos, obviamente Dios es el que soberanamente está actuando, está, ha decretado de forma permisiva, pero también la naturaleza del hombre ya es perdida, entonces el ser humano ya se dirige a la perdición. Lo que Dios necesita hacer es simplemente rescatar a los suyos, a los escogidos. Entonces aquí vemos, mis hermanos, la soberanía de Dios y también la responsabilidad humana. Así es, vemos tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios. Y en este sentido, Dios... Retiró su gracia común y cualquier tipo de misericordia, entregando al faraón a su propia maldad, al, a, a entregándolo a los deseos de su propia concupiscencia. C eh, casi como lo dice Pablo al principio de Romanos, que Dios los entregó a sus pasiones, Dios los entrega a su pecado. Como quien dice, ¿sabes qué? Ahí arréglatelas tú solito, que te vaya bien, porque aquí, aquí nadie le va a ayudar. Entonces. Usted solito se va a echar la soga al cuello y usted solito va a llegar a la perdición. Y de esta manera, cuando el faraón endureció su corazón, lo hizo por prerrogativa propia y no porque Dios lo haya causado. Nuevamente, Dios quita, remueve esa gracia común y el resultado es que se destampa el ser humano. Una de las razones por las que... Eh, la tierra existe y por, las naciones no se han destruido y todas ha han salido de control es por la gracia común de Dios, mis hermanos. Porque Dios está deteniendo la, la, la, la depravación del hombre. Porque si en el momento en que Dios, o sea, si, si, si, si, si Dios quisiera que la gente se destruyera así, simplemente Él quita su gracia, se hace para atrás, o oh, en la naturaleza del hombre solito se destruye, solito se hacen pedazos. Entonces Dios remueve su gracia, permitiendo que el pecador siga el camino a la destrucción y de esta manera la maldad del hombre no se le atribuye al Señor, sino al pecador. Y de esta manera Dios es soberano, pero al mismo tiempo mantiene y preserva al hombre responsable de su pecado. El día de mañana va a estar el hombre frente al, al Señor, y el, el hombre no va a decir, oye, pues ¿sabes qué? Porque tú no, porque no me detuviste, sabes qué? Yo simplemente me hice a un lado y tú solito, precisamente para confirmar tu naturaleza pecaminosa, en ningún momento buscaste a Dios, porque no quisiste, porque no pudiste. La única manera en la que Dios eh, permite que la gente busque, le busque a Él es cuando Él obra. Él obra en la vida de los escogidos. Uh, entonces aplica, aplicando este disculpeme, aplicando el principio, este principio que acabamos de ver del versículo 22 de Romanos 9 podemos concluir que estos vasos fueron abandonados por decreto divino habiendo sido preparados para destrucción como consecuencia y juicio de su propia maldad y pecado o lo que conocemos reprobación total, de hecho esto es lo que dice eh, William Hendricks en su comentario de romanos es, él simplemente los prepara en el sentido para destrucción como consecuencia y juicio o consecuencia y resultado eh, de, pues de su pecado. Entonces Dios los ha preparado a medida que los impíos se revuelcan en su pecado como resultado, perdón, eh, como se revuelcan en su pecado y como resultado, el ser humano se endurece a sí mismo por su naturaleza caída. Muy simple, mis hermanos. Y eso es algo que vemos al principio de Romanos. No sé cuántos de ustedes tengan ahí sus Biblias, ya sea en su teléfono o, o, este, o, o de forma física. Eh, eh, pero, por ejemplo, vean lo que dice aquí... Eh, Versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad impedida injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, o sea, es lo que vemos hoy en día, cómo el ser humano con su propia injusticia, con su propia maldad, resiste, restringe la verdad, no quieren saber nada de la verdad por su propio pecado, por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, etcétera, etcétera eh, que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios o conocían acerca de Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron locos, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen, etcétera, etcétera. Por consiguiente, escuchen esto, versículo 24. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones de modo que, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, que es bendito por los cielos. Amén. Eh, entonces, por esta razón, Dios nuevamente los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural, etcétera, etcétera, etcétera. Um, ¿Qué más? Okay. Bueno, entonces, como podemos ver, Dios llega a un punto donde la maldad del hombre es tan, o sea, es tan, o sea, es así como que simplemente Dios dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Y Él retira, remueve esa gracia común y permite que el ser humano, pues, haga lo que quiera con su propia vida. Y es así como finalmente demuestran que no fueron escogidos para salvación. El hermano John MacArthur, en su comentario de Romanos, el hermano observa algo muy, muy, muy bueno. Dice, Pablo, por supuesto, está hablando de los vasos humanos impíos e impenitentes, todos los cuales sentirán la ira final de Dios, por lo cual han sido preparados para la destrucción por su propio rechazo a él. Como ya se señaló, no es que Dios haga que los hombres sean pecadores, sino que los dejan su pecado a menos que se arrepientan y se vuelvan a su hijo en busca de liberación. Y obviamente, esa última acción, ¿quién es el que la obra? ¿Quién la hace? Es Dios mismo a través de su espíritu. Dios eh, confirma, eh, expone o, o, o bien eh, demuestra, revela quiénes son escogidos, quiénes fueron, fueron este, predestinados, y escogidos para salvación. Y, y mis hermanos, esto es, esto es bellísimo porque con más razón debemos estar agradecidos por la salvación que tenemos. Eh, porque si no fuera por su gracia, por su misericordia, por habernos escogido, por haber decretado nuestra salvación desde antes de los tiempos en su Hijo Jesucristo, hermanos, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, no tendríamos ningún tipo de esperanza. Y de hecho, lo mismo es que tú lo dice. Entonces, eh, es solo por gracia, solo por su gracia. Otros textos bíblicos, por ejemplo, con, re con relación a los falsos maestros, Judas 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Otro texto. Primera de Pedro 2, 7, 8, este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, o sea, Jesucristo, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. O sea, hay una manera en la que Dios... Ya están preparados para eso. Y Dios simplemente permite que se destrampen, que se hagan como quieran. Ustedes están solitos, yo me voy a encargar de mis escogidos, de aquellos quienes escogí activamente y que estoy obrando en ellos, eh, aquellos que escogí para mi Hijo, que es Jesucristo, su Iglesia, este, los demás, ¿sabes qué? Adiós. Hasta luego. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué grueso, no, mis hermanos? ¿Qué realidad tan más? Tremenda. Y finalmente la ulti, el último artículo de las Confesiones de Fe de lo que es los Decretos de Dios. Vean lo que dice: la doctrina de este alto misterio de la predestinación ha de ser tratado con especial prudencia y cuidado, para que los hombres atendiendo la voluntad de Dios, revel de Dios revelada en su Palabra y rendiendo obediencia a ella, puedan por la certidumbre de su vocación estar seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina producirá motivos de adoración, reverencia y admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Fin de cita. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos, ya para concluir. Este tema de la doble predestinación, honestamente, eh, no es un tema que debería de hablarse con ligereza no es un tema que debería de discutirse ahí en el pasillo de la iglesia cristiana remanente, eh, es un tema muy sensible, es un tema muy sensible, y no estoy diciendo que sea un tema no importante, pues acabamos de ver que es sumamente importante, pero lo que me refiero es que un tema de estos se requiere, no nada más un conocimiento bíblico avanzado, honestamente no quiero ser arrogante ni, ni ser pretencioso aquí, pero honestamente sí se necesita un conocimiento bíblico avanzado. Porque una persona que, que no tiene la madurez espiritual y bíblica de discernir esto que estamos hablando, se puede ofender. Y se, o sea, bueno, la gente se ofende de cualquier cosa hoy en día. Pero un tema como este puede, una, una persona puede decir, oye, ¿cómo está eso? Si con la pura predestinación la, eh, que Dios escoge a, a, a los suyos para la salvación, la gente se pone, se pone brava. Ahí se van, hasta se van de las iglesias. Imagínense cuando hablemos de la doble predestinación donde Dios actúa de una manera con sus escogidos y de otra manera con los no escogidos van a decir, bueno, pero ¿qué, por qué? Entonces, mis hermanos, eh, yo les recomiendo que tengamos mucho cuidado. Este es un tema que nuevamente no es necesario estarlo discutiendo eh, en todos lados. Y si se platica o se discute, pues asegurarse de que hay buenas bases bíblicas, hay buen conocimiento teológico, doctrinal, porque esto no es un juego. Estamos hablando del destino eterno de la gente. Estamos hablando de la vida eterna y del infierno, del castigo eterno. Entonces, este mis hermanos, yo espero que, que, que este tema, esto de los decretos de Dios, del decreto de Dios, la predestinación, la doble predestinación, sea un tema que nos dé mucha humildad. Que nos dé mucha humildad porque a veces como cristianos tenemos esa hasta como que nos jactamos, ¿no? O sea, como que decimos yo soy cristiano, así. Y, y a veces tratamos a los no escogidos con un poquito de desprecio. No lo tienen que decir, pero yo se los digo porque yo lo he experimentado yo lo he hecho y a veces vemos a los que no son salvos así como que, ah, no, esta, esta persona no está a mi nivel. A mí me escogió Dios. No, no, no, no, no. ¿Sabes qué? Dios no, te, Dios no te escogió para salvación porque haya visto algo bonito en ti o porque haya dicho, no, ese cristiano, ese va a ser un gran cristiano, va a ser un gran gran este, maestro, un pastor o hermana. No, no nada de eso. Dios te, te escogió porque así se le dio la gana, y perdón por la expresión, pero así es como, casi, casi como lo que dice Pablo, porque así le plació y punto. Así le plació al Señor. Y en vez de envanecernos, de hacernos prepotentes, creer que ya la hicimos, ¿sabes qué? Al contrario, tenemos que temer y trabajar en nuestra salvación, con, en nuestra fe con sudor y temblor y este, confiando que el Señor es el que está dándonos, los, dándonos las herramientas para avanzar hasta el final. Porque Él es el que está haciendo el querer como la hacer Amén, mis hermanos. Y el mundo, pues, obviamente continúa. Revolcándose en su pecado, en su propia naturaleza. Y esto debe humillarnos y debe llevarnos a decir, Señor, gracias, Padre. Gracias por habernos escogido en tu Hijo Jesucristo. Yo a veces, uh, a veces yo pienso en estas verdades y digo, Señor, realmente no tengo palabras, ¿no? Y ante esto, mis hermanos. Tenemos que ser obedientes, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y el apóstol Juan dice que el mundo nos crece, nos conocerá cuando vean ese amor que hay entre hermanos en Cristo. Y hay personas que pues no, no les importa eso, <ríe> tristemente no les importa. Y eso habla mucho de el, su condición espiritual. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. La semana que entra, si el Señor lo permite, vamos a continuar con nuestro estudio de confesiones de fe. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la creación, de la creación. Um, no va a ser una sección muy amplia. Tal vez lo cubramos en una sola lección. Lo voy a tener que checar. Y después vamos a estar hablando de la providencia. Uh, que ese sí va a ser un tema un poquito más extenso, pero ya como les dije no vamos a estar viendo todos los artículos de las confesiones de fe, ni todos los versículos porque nunca terminaríamos pero algo que yo estoy pensando mis hermanos eh, por un lado, eh, ya, yo he platicado con el pastor Godoy y, y estamos viendo que yo pueda ayudar eh, con algún, algunos sermones eh, tengo que trabajarlos un poquito, ahorita no he tenido tiempo pero también me gustaría ver la manera de que yo pueda eh, quiero platicar con el pastor de aquí de la iglesia y este de aquí de, de Orlando y ver la manera que yo pueda tomar algo de sus sermones, traducirlos al español y dárselos a ustedes y también ponerlos en línea cosas así para que haya haya casi digo haya no perdón no, no, aunque se me salía, no pasa nada para que haya edificación para que también ustedes conozcan lo que la, lo que Gaby y yo estamos aprendiendo semana a semana. Que por cierto, créanlo, ¿no? Los, eh, el pastor de aquí de, de, de la iglesia de San Juan, como otros líderes, están orando mucho por ustedes, por los pastores, por los diáconos, por la iglesia. Ellos, ellos saben, especialmente el pastor, él sabe lo que ha sucedido eh, en remanente y él está activamente orando por ustedes y les manda muchos saludos con mucho cariño. Qué que, que maravilloso, ¿no? Que aunque no se conozcan, a través de su espíritu hay más unidad con un hermano en Cristo que con un familiar casi, casi. Entonces, este, estoy viendo ahí, ya luego yo lo platicaré con el pastor Godoy, ya lo platicaré con, mí, con, el, con nuestro pastor aquí, a ver qué podemos hacer. Porque uno de los planes, como podrán recordar, es trabajar con hispanohablantes. Eh, uno de los muchos planes. Entonces, este, si podemos matar a dos pájaros con una sola pedrada, este bueno mejor no quedarlos no me gusta matar pajaritos los pajaritos me caen bien eh, mejor matar dos serpientes ah, no sé, pero lo que quiero decir es que si podemos este, alcanzar dos cosas, dos metas con una sola acción, creo que sería, pues sería de mucha bendición bueno, lo voy a, lo voy a checar y cualquier cosa este, mis hermanos, estamos orando que el Señor les bendiga, saludos a todos les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño Qué rápido se está yendo el año, se está yendo rapidísimo el tiempo, quién sabe. Ojalá el Señor ya regrese por su iglesia, ¿no? Oh. Yo a veces me da emoción porque digo, Señor, qué bello sería que ya vengas por nosotros. Lo siento por ustedes los solteros, pero Cristo es más, más grande. <ríe> bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y les mandamos muchos saludos. Hasta luego.